Soy el doctor Cristian Pedrero, nefrólogo. En los últimos años ha aumentado la complejidad de los pacientes en las distintas áreas clínicas. Por lo tanto, también ha aumentado la necesidad de integrar los conocimientos para el manejo de las enfermedades renales graves que afectan a este tipo de pacientes. Ellos sin duda se benefician de un diagnóstico precoz y un tratamiento ajustado a sus necesidades. Es por esto que la Sociedad Chilena de Nefrología, a través de su comité de injuria renal aguda, ha preparado para estas jornadas de otoño un programa especial que se enfoca en el manejo integral y multiorgánico de los pacientes con lesión renal aguda. El programa contempla una variedad de temas de alto interés para el equipo de salud. Contamos con destacados expositores nacionales y extranjeros que cuentan con una vasta experiencia en el manejo de pacientes críticos renales y que colaboran constantemente con otros equipos de salud también. Con ellos podremos discutir temas como inteligencia artificial en el diagnóstico de la lesión renal aguda, manejo de complicaciones en pacientes graves en UCI, uso de soporte renal extracorpóreo en las distintas áreas clínicas y finalmente discutir temas tan complejos como el vínculo que existe entre la lesión renal aguda y la enfermedad renal crónica. Estamos seguros que este curso será de gran utilidad para vuestra práctica clínica y desarrollo profesional. Los esperamos.